Muy buenos días muchachos Comenzando una gran semana con toda la energía Oye, la última semana de julio El que más debe estar contento es Julio Iglesias Un gran ah, <risa> Hoy día tenemos un compacto con los medios Estamos con toda la energía Hace mucho, mucho, mucho, mucho frío en Santiago Nuestra querida Claudita hoy día no va a estar tampoco Pero tenemos un gran invitado Un número uno Amigo mío Gran futbolista, gran comentarista Gran tipo argentino pero ya chileno muchachos, toda la gente lo quiere, ídolo de multitudes, y aparte es bonito el huevón Yo compartí camarín muchos años con él. Hoy día nos acompaña mi gran compadre, mi gran amigo Marcelo Pablo Choto. ¿Cómo estás Marcelito? Hola Kiwi querido, ¿cómo estás? Un gusto de, de compartir un rato esta mañana contigo. Hoy la a presentación, weón. ¿eh? Me dejaste por allá arriba, está bien. Está bueno, Ay, me... me alegro. No, pero Yo también que... te considero muy buen tipo y un amigo también, así que estamos Gracias, muy bien. amigos. Marcelito. Fueron muchos años compartiendo camarín, pues. Muchos, muchos. Divi divirtiéndonos, riéndonos mucho ahí en ese camarín. Sí, es cierto. Muy buenos años. Yo puedo decirle a todas las admiradoras de Marcelo Pablo que es rubio. Es rubio de verdad. Bueno, lo, lo decimos porque nosotros muchos años, no sé, unos ocho, 10 años, íbamos al mismo gimnasio a la ciudad deportiva de Iván Zamorano. A esta hora ya estábamos allá todos los días haciendo deporte. Bueno, yo lo conocía a Marcelito de antes ya, pero no tanto como, como esos años y que ahí nos hicimos grandes amigos, conversábamos todos los días. No, no nos faltaba tema, aunque Marcelo sí era, era más aplicado que yo, porque bueno, los resultados están en cámara. Oye, pues. <ríe> Marcelito, ¿cómo ha estado, estado tu día en, en cuarentena? ¿Cómo te ha podido adaptar esto que está pasando, esto que está el mundo entero? Bueno, di difícil me parece, pero no solo la mía, sino que como la de todos. no Yo creo que sí. acá eh, hacerlo un poco diferente sería como... Eh, no sería justo, me parece que todos la estamos pasando mal, todos... Tuvimos que cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de vida y, y bueno, nada más que adaptarse, ¿no? tratar de, de pasarlo de la mejor manera, eh, pero es complicado, no, no, no ha sido fácil. Oye, yo tengo amigos, Marcelo, que es del 15 de marzo que no salen de la casa. ¿Tú cómo estudias, sales? Yo sé que el programa de lo está haciendo de tu casa, pero ¿has salido a comprar, tienes alguna actividad o prefieres no salir? Mira, yo de antes de que empezó la cuarentena obligatoria, acá donde estamos nosotros, eh, trataba de no salir tampoco. Desde marzo oh, wow. también, más o menos, que, que sí si he salido dos o tres veces, mucho, porque trato de comprar todo por, por, por, por, por delivery. Contacto. Claro. Sí, y, y en la medida que no tenga que salir, no salgo. Fui una vez al médico. Perfecto. Pero trato de, no, de postergar todo, no tratar de, de, de cuidarme. Yo creo que tenemos, uno tiene que tomar conciencia y sobre todo la gente tiene que tomar conciencia, lo hablábamos recién, de saber que esto no es, no es chiste y que hay que tratar de, de cuidarse para que pase lo más rápido posible. ¿no? Sí, claro es o sea, es, es lo que estás diciendo tú es la fórmula perfecta, o sea, también hay gente, bueno, es difícil. Bueno, yo mismo, yo empecé con un, un trabajo en delivery, repartiendo tortas, bueno, también yo soy voluntario en la Universidad de la Feria, repartiendo cosas, repartiendo ayuda para la gente, pero hay mucha gente que escucha por el trabajo, por, por, eh, porque está difícil la situación económica, también tiene que salir, pero por lo menos si salen, que tengan mucho cuidado y que respeten las normas. Sí, sí, sí lamentablemente... Eh... Eh, nuevamente en Chile, eh, y, y yo no no, sé, no solo en Chile, pero quizás acá se, se nota mucho más, eh, se ha, con esto se ha desnudado un poco el, el tema, las diferencias que hay en, de las clases sociales, ¿no? También porque horrible, ¿eh? la gente que tiene que salir a trabajar sí o sí, que no puede comer, que no tiene para comer, si no va a trabajar, es la que más se arriesga, ¿no? La que más pone en riesgo su vida. Entonces... Bueno, eh, dale, sí. dale, dale, dale, dale. No, ¿no digo que. que... <risa> Estamos como los payasos. Habla tú, no, habla dale, tú. Ya, <risa> habla tú. <risa> dale, dale. Dale, dale, maestro, dale, tú eres el invitado. Eh, no, que, que decía que, que lamentablemente podría haber sido un poco más justo todo esto y, y que la gente se pudiera quedar en su casa como para cuidarse, ¿no? Sí, claro, porque dice, bueno, una bueno, de las grandes falencias eh, que tuvo esta este, este cuarentena es que. Se, se trató de imitar las cuarentenas las en Europa y es diferente la calidad de, Europa, la calidad de vida de los europeos, la de nosotros. Es que, bueno, la realidad europea es diferente también. ¿no? Uno ah, si, si tiene que imitarla va a ser imposible imitar esas realidades porque, porque allá quizás el, el, la, la, la forma de vida es diferente, la gente quizás tiene una, una capacidad de ahorro mayor. Es, es totalmente distinto. Bueno, aquí la mayoría de los chilenos se vive del sueldo mensual y que ni siquiera es alcanza a llegar a la fin de mes. A veces, en la quincena ya la gente está viendo una, un adelanto. Entonces, son en otras realidades. Yo, por lo que estoy haciendo en lo mensual de la floría que es algo a, a repartir alimentos. eso. Nosotros repartimos alimento a gente de clase media. Hasta hace cuatro meses trabajaba el marido, la señora, ya es a la hija mayor. Y se les, se les cortó esos trabajos y no tienen, no tienen, así decir, no tienen para comer, compadre. Si la, es, es rudo lo que estamos viviendo y lo que viene, de eh, Marcelito. Sí. Y va a ser difícil salir de esta. Va a ser complicado. Sí. Parece que yo digo siempre que eh, Chile es un país más allá de lo que pasó desde octubre en adelante, que, que en Exacto. realidad se. Se, se salieron a la luz muchas cosas que uno no, que quizás uno las conocía, pero que en realidad estaban medio escapadas. Sí. Eh, pero yo digo que este, a comparación de los países de Sudamérica, Chile es un país que, que me parece que el gobierno debería ayudar un poco más a la gente, ¿no? Eh, me parece que tiene esa, esa, esa capacidad de, de ahorro, de sustento, como para poder ayudar un poco más a la gente. Hasta ahora quizás no lo ha hecho tanto. No, porque son, no soy yo que he llevado, lo que te contaba Martín, mercadería, una caja de mercadería para una familia de cuatro o cinco personas dura una semana. Este, son, yo sé que se hace con el mayor cariño y sacrificio y con la intención de llevar, pero son dulcecitos muy pequeños para llevar la realidad que estamos viviendo. Oye, Marcelito, en esta, en esta cuarentena, ya que he estado tanto tiempo encerrado en la casa, ¿hay descubierto algo que nunca había hecho? O sea, para bueno, la gente que se pone a maestrear, a quitar, ¿hay hecho algo que, que nunca había hecho? O sea, ¿hay descubierto algún talento oculto que tenías? No, tuve que ponerme un poco a cocinar, aprender un poco a, a, a, que me quede, a que me quede mal la comida para ir aprendiendo un poco, ¿no? Bueno, uno dice que fallando se aprende, sí pero dentro de todo he incursionado. Me gusta mucho lo dulce a mí, así que ya te, ya te dije que te voy a comprar las cosas que está vendiendo. Las tortitas. Eh, Oye, ¿y, y, ¿y alguna especialidad en dulce? he no? hecho que aprendió aprendido algo? Por, por internet me imagino, viendo los tutoriales, esas cosas, ¿no? Tengo mi, mi caballito de batalla, que es una torta que me la enseñó, que la hacía mi abuela y me la enseñó mi mamá. ¿En serio? Que se llama, que se llama la torta de los 80 golpes. ¿Y por qué? Y es, li, es literal, es literal. A la, una vez hecha la masa, hay que darle 80 golpes en la mesada. Fuerte los golpes. Agarrarla, tirar, agarrarla y tirarla así, pa. Pa, 80 golpes. Te queda el brazo, pero a la mitad. Ahora entiendo sí. tu brazo, pues. <risa> pero Ahí no sabes secreto, lo que diga que es. Riquísimo. Oye, y, y si le pegáis 81 golpes, no queda igual. cagaste, se la tenés que tirar. <risa> qué dura la wea. 80 golpes. Oye, ¿y qué? La torta ¿Y qué <risa> lo <risa> que tiene Banzanito? Aparte de los 80 golpes. Eh, me, me, hago hago pastas pero no no las, no no las amaso yo sino que hago la salsa eh, Ay, no, porque... eh, la salsa cuatro quesos la que mejor me queda Ay, ah le pega ya la cocina entonces pues. eh, no, más o menos más o menos más o menos Oye, las y no hay nadie. Me ricas. y me no alguien que te, que te vaya a cocinar por ahí bueno no hablemos de temas no hablemos temas son delicados <risa> <risa> Porque yo creo que, ven, hay muchas admiradoras. Bueno, nosotros cuando estábamos en el gimnasio con, con Barty, debo reconocer que tenía muchas admiradoras, mi compadre, bueno, muchas admiradoras. Pero él siempre un caballero. Ahí, un caballero como es. <risa> Oye, Barty, ¿y si de menos la actividad física, no? Sí, he hecho de menos el gimnasio, he hecho de menos... Yo creo que uno echa de menos la libertad, ¿no? Eh, Exacto. Y cuando, cuando todo lo que uno tiene que hacer obligado, como que en definitiva no es bueno, no porque a mí me gusta estar adentro de mi casa. Yo sí, soy o sea. muy casero, a mí me gusta, no soy de salir mucho, pero así cuando uno tiene que hacerlo de forma obligatoria, uno extraña las la demás cosas, ¿no? El salir, el poder tener, no sé, la libertad de ir a comprar algo, de, de ir a correr o de ir al gimnasio, de hacer la, lo que uno quiera hacer. Ojalá que esto lo, lo valoremos mucho, ¿no? Y... Y tratemos de que, que nuestra vida de acá para adelante sea mucho mejor, ¿no? Disfrutar mucho más las cosas, porque uno nunca sabe, de un día para el otro se te viene la noche como ahora, nos sí. pasó? ¿no? Uno nunca iba a pensar que iba a vivir, vivir, vivir esto, Esto lo veía uno en las películas nomás. Uno nunca pensó que no iba a tocar esto a esta altura de la vida. Yo siempre, a, yo siempre veo los programas de Marcelo, bueno, antes había Fox Radio, ahora, ahora veo XPL Radio. Y siempre te vueltas que termina el programa y tú te desapareciste y la casa, no, si es verdad que Marcelito le gusta estar en su casa, sí. siempre que en la talla que termina el programa y el artichoto desaparece. Sí, no y sobre todo que se burlan de mí, ¿viste? Porque es como raro porque sí. los demás se quedan conversando ahí, todo yo me vengo a mi casa, yo estoy bien en mi casa, la paso bien, trato de hacer cosas que que me gustan, el tema de la música, el tema de tocar guitarra, de, de escribir. Eh, esas cosas la, la he hecho ahora mucho más, ¿no? Se ha profundizado, porque en realidad uno tiene que estar en casa y tiene que tratar de, dentro de todo, pasarlo de la mejor forma posible. Oye, Marcelito, y a propósito de la, de la música, en verdad, o sea, ¿sigues escribiendo canciones, pero ya las escribes para ti o en algún momento te gustaría eh, cantarlas como antes o dárselas a otro, a otro intérpretes? Bueno, he hecho muchas ahora, he hecho varias en este tiempo. Eh, está la idea de poder grabar otro tema bueno, eh, y si no de, de, de poder darlas de, de poder presentársela a algún, a algún cantante Que las que la pueda cantar si es que le gusta eh, Presentársela la canción, mostrársela eh, estoy, Ahora estoy eh, contactado con un, con un chico que se llama Gille que, que es productor musical ya. Y él, ah. está, él está, está viendo las canciones él y, bueno, me ha dicho que dos o tres le han gustado, así que ojalá que podamos hacer algo. Oye, qué buena primicia, Marcelito. Ah, qué bueno, compadre. O sea, qué bueno que siga escribiendo. Bueno, sí, igual bueno, había de tantas sorpresas, que, qué, buena, qué buena idea. Oye, oye, y, pues, y pues, tenemos, tenemos el video, Fakir, cuando Marcelito estuvo en el festival de viña. Yo, a mí me tocó cubrir ese festival de viña. Ahí, bueno, se bajó el escenario con el queco y lo entrevisté este. Tenemos la presentación, ¿no? La podemos tirar... Dale, dale, todo así. Es un clásico mira, tira, tira. vamos, la, veamos los más vamos. Ahí está. Esa es con el que... Po? Sí, po. ¿Qué, qué año fue Marcelito sencillo ¿90 y 99. Claro. Yo ese año yo trabajaba en el Canal 13 y regresé al Mega y me mandaban a cubrir el festival. Aparte que la chá Marcelo tuya empieza a cantar el Keiko no te anunció, el chá a como al minuto de la canción Es que, es que la anécdota de, esa, de ese tema, eh, en realidad, ¿Qué? habíamos, con, ¿te la cuento? Dale Marcelo, con todo, con todo, por eh, favor habíamos, habíamos arreglado con Keiko que él iba a empezar a cantar su parte Y cuando me tocaba la parte mía después de la, de la, de la parte musical, entraba uh -huh. yo Claro, pero lo que, no, lo que no habíamos previsto era que yo no escuchaba nada la música por la gente Entonces no tenía idea cuándo entrar Y ahí me empecé a poner nervioso porque digo, voy a entrar después, voy a entrar antes Y dio la casualidad que entré justo, justo, sin escuchar Preciso, la música, sí. nada Calculé más o menos y entré justo, justo me senté y empecé a cantar sí, Ayer yo vi este, este, este video cuando estaba preparando el programa con Felipe. Y salí justo levantáis la mano, en entrar y preciso empezar a cantar, güey. Fue un juegazo, entre, entre todo. Sí, sí, sí, sí. Aparte, me, me empecé a poner muy nervioso, porque ya estaba nervioso igual. Estaba eh, yeah. muy muy cagado, como se dice, ¿no? Eh, pero, ahí, pero bueno, salió bien, salió todo bien. Ahí, ahí se ve cuando entraste, ¿ah? ¿eh? Qué pinta, compadre, ¿ah? ¿eh? ¿Qué año, güey? Juventud. <risa> Qué bueno, qué buen look. La, hoy la gente te recibió con una ovación increíble. Yo lo impresionante, el impresionante. El cariño. Impresionante. Por haberme recibido también y quiero decirle que esta noche tengo una sola camisola, que es la de este país que quiero mucho. Gracias. Ese discurso, ¿eh? ¿ah? <risa> <risa> <risa> Esas palabras, nosotros le hemos conversado. La tenías preparada, la tiraste ahí nomás, no, no, no, la tiré, tiré ahí. Es que en realidad todo lo que tenía preparado de los nervios me lo olvidé. Eh, uno se olvida. Lo que me pasó este año también con, con, con, el, con, con Pedro. Pedro, ¿no? Eh, que también, eh, en realidad cuando estaba atrás del escenario y escuchaba la rutina de Pedro, eh, me preguntaba, ¿para qué le dije que sí de nuevo? ¿no? ¿Para, ¿Para qué me meto en esto? Qué me quería ir, te juro, Kiwi, te juro. Pero, pero eso con eh, ¿lo, ¿lo ensayaron también? ¿Van a lo que que hacer? Ensayamos una vez sola, porque yo me fui a Buenos Aires después del ensayo ¿Ya? y de Buenos Aires volví, volví el mismo día de la actuación, a la sí. mañana. Pero ensayamos un poquito la canción. El tema era que, que lo que no ensayamos era ver cómo iba a cantarla yo, si iba a estar parado, si iba a estar sentado. Eso no lo, en ningún momento Perfecto. lo tocamos. Entonces cuando salgo, me quedo Yo lo veo a Pedro como que estaba a tres cuadras del escenario mío. Yo entro, me, me quedo solo con todo el público ahí adelante mío y quería salir, te juro que quería hacer el pasito de Michael Jackson para atrás para irme. El paso lunar. <ríe> eh, fue, no, fue terrible, fue terrible. Después Pedro se fue acercando y ahí como que me fui relajando, ¿no? Pero, pero fue complejo al principio. Oye, yo estaba viendo el video cuando tuviste la primera del año, el año 99, perdón y dentro del público estaba Marcelito Espina Arbisa, de los que más o menos tú sí, veías, sí. veías a la gente veías a tus amigos porque te ponen a ver a ti güey. No, a gente, no, no veía ¿no? a nadie Kiwi a nadie <risa> a nadie sí. está tu señor no. soy señora está todo se ve ahí ¿Qué tiempo está? es que con el, con el tema de las luces sí. eh, no, no se ve mucho la gente eh, y, y más que no sé uno está pensando en, en tratar de no olvidarse la canción de, de de coordinar claro. con la música, es un tema, cantar en vivo eh, eh. es difícil para los grandes artistas, imagínate, para uno que no, que no está acostumbrado a cantar tantas veces, ¿me ¿no? pero, pero sí, claro, es como una esta adrenalina, en busca pero una sensación rica, igual cuando uno termina, después sale el escenario oye algo fuerte, ¿no es cierto? Después, después la satisfacción es enorme, cuando oh, termina mira. y cuando uno se relaja y todo eh, el, el, en realidad el cariño y uno, uno puede ver, este año también fue, después de 21 años que, que el tema no, no se cantaba ni nada, eh, que la gente bueno. se lo sepa y todo fue, fue el, como me recibió la gente y todo fue maravilloso, eh, inolvidable es serio, bueno pero por eso yo te presentaba y lo mismo que tú decías, que tú estabas por, por todas las camisetas, es que aunque tú seas más que identificado con Colo Colo de ser de los oídos máximos de, del cacique la gente lo azules, yo que soy chuncho, bueno, los diferentes somos amigos, pero la gente te respeta mucho y te quieren todos o sea, ¿sí? bueno, también yo creo que después de esto, yo creo que hasta eso, la rivalidad, de realmente, los equipos que se llevan a extremos, ¿sí? a la ofensa, a la violencia, yo creo que eso tiene, también después de todo lo que estamos viviendo, uno tienen que re, replantearse en la vida, la gente que están cerrada, que no, que es Colocodino, que es de la U, que es de la Católica, son cuestiones que creo que tienen que dar el pasado, Marcelito, sí, Sí, yo creo que sí. La gente se da cuenta, ¿no? Yo en ningún momento le falté el respeto a nadie, no. eh, en ningún momento hablé mal de ningún club, eh, yo tengo el máximo respeto por, por la U, tengo muchos amigos de la U, muchos amigos de Católica, eh, lo respeto muchísimo, y me parece que eso la gente se da cuenta, se da cuenta y no. en definitiva eh, no, no te termina odiando. Como Hay muchos jugadores que sí hablaron mal o que sí hablan mal claro. y que en un momento... Como para quedar bien con el propio club, hablaron mal del otro. Ah, en ese sentido, yo no entré nunca en ese juego. ¿no? Son tribuneros, claro. Yo, pero yo creo que después de lo que estamos viviendo, yo creo que esas cosas también, bueno, todos tenemos, uno va a crear más conciencia, va a crear más conciencia y va, y, y ojalá que cambie. Mira, tenemos preguntas del público, ah, me las va a soplar, Fakir, por el oído, porque estoy sin el computador, con el teléfono, entonces no veo. Dígame, Fakir, la por el oído. Pregunta al público, ¿quién la hace? Salas. Mira, Gonzalo Pedro Marcelito te pregunta ¿Qué piensas de la realidad fútbol nacional Y de las elecciones de la ANFP Que son esta semana? Gracias sí. hace Gonzalito por la pregunta eh, Bueno, gracias Gonzalo eh, Yo estoy bastante desilusionado Con el fútbol nacional eh, ya, bueno. Me parece que tenemos Que tenemos un campeonato mucho eh, Cada vez más desinflado Cada vez más desvalorizado Cada vez menos competitivo Y eso hace que que se traduzcan en, en los resultados que tenemos internacionales, ¿no? que son, son pésimos, de hace mucho tiempo. Se ha invertido muy poco, eh, yo, soy, yo he sido muy, muy drástico con el tema de las sociedades anónimas, yo sí. creo que, que no vinieron a hacer lo que decían en su momento, han invertido muy poco, y eso eh, se, se traduce en, en lo que estamos viviendo Un campeonato que es poco competitivo Que cada vez llegan jugadores con menos, con menos jerarquía y, y el tema de la NFP Salvo en rosas excepciones No quiero generalizar tampoco Pero yo digo que hay un dicho Que lo digo al revés de cómo es ¿no? Que yo digo, son todos culpables Hasta que me demuestren que son inocentes Es al revés ah, yeah. ¿no? Claro, sí, perfecto, eh, sí, perfecto. Yo confío poco, confío muy poco en, en la mayoría de, lo, de los dirigentes que están ahí adentro. Entonces, porque no, no es que digo que sean malas personas, sino que cada uno brega por sus propios intereses y le importa muy poco el, el desarrollo del fútbol nacional. En la medida que no se preocupen del desarrollo del fútbol en forma global, el fútbol no, no, va, no va a mejorar. Oye, bueno, y hay, y hay candidatos para estas elecciones ya, no, yo no, no, no tengo idea. Hay candidatos, Marcelito, ¿no? Hay ¿Cómo que voy? No bueno, te escuché bien. Hay, hay candidatos para las elecciones, para la NFP, ya se han presentado. Sí, Uruguay. sí. Está el, Pablo Milán, el de, Curico, ¿no el cierto? de Curicó, no sé Sí. Y Antillo de Audax, los dos. Ya. Lorenzo Antillo. Supuestamente está ganando Milán por un voto, pero acá ya, nunca ya. se sabe, ¿viste? Los clubes de repente cambian a último momento. Hmm. Eh, 25 a 24 gana Milán. Eh, gana Milán, sí. El de Curicó estuvo en eh, estuvo, estuvo, estuvo, la última elección también, ¿se ha presentado o fue de los posibles sí. candidatos, por cierto? Sí, fue con Moreno y con Harold Maynicol en esa elección. Perfecto. Oye, ¿y él, pero tú como que antes se te tiré de buen, buen, ha sido buen, ha hecho buena campaña en Curicó, ha o sea, sido buen presidente? ¿no? Bueno, él fue intendente del Maule. Perfecto. Eh, tuvo que renunciar ahora para las elecciones, para esta elección claro. del ANFP. Claro. Pero bueno, dicen que su, él fue deportista, mucho tiempo fue deportista y, y por lo menos le tienen confianza, habla, ¿no? Sí. Ahora Antillo quizás, las virtudes de Antillo son que es un dirigente joven, que, sí. que hace 10 años que está en Audax, eh, no sé, no sé quién es el más conveniente, sobre todo, ojalá que el que gane lo haga bien y, y te vuelva a repetir y, y trate de, sí. de subir el nivel del, de todo el fútbol, ¿no? En, en general. Oye, siempre se nombra para las elecciones Se nombra a, Mar ah, perdón, a Marcelo Sala Siempre se nombra no, Nunca se ha querido presentar ¿eh? como que Tiene el consenso alguno Bueno, yo que soy Chucho Feliz que fuera Marcelito Sala Pero, pero no, nunca como que le ha picado El bichito de presentarse A, a ser candidato a la NFP. Sí, bueno, Marcelo es especial Marcelo sí. es un muy buen tipo Pero no creo que quiera agarrar Un, un tema así él, él está preocupado de su club Más ahora que se fue a una segunda división Está fácil tomárselo. Eh, ha tenido otros problemas claro, con no, los que jugadores. No, que no, sí, que no, que no subieron. Y ahora el voto de él, de Temuco, está en, en Veremos, porque hasta el momento no ha apoyado ninguno de los dos eh, candidatos. Ay, a, a mí, mi mía, aparte por ser ídolo mío, eh, Salas, por, por, por ser del todo. a mí me da mucha confianza porque siempre me he fijado que Ricardo Humor, con el cual le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto a sí, Ricardo. Y yo también. Eh, siempre, siempre don Ricardo habla muy bien de Marcelo Y como que se han apoyado entre ellos Bueno, ellos fueron de los pocos que denunciaron a jaume De los que no votaron sí. por jaume Sí, sí, sí Bueno, Ricardo también un tipo de fútbol Yo también lo quiero mucho A los dos lo quiero mucho son, son Se notan que son buenas personas Que, que quieren lo mejor para el fútbol Y, y, y bueno, eh, que ellos dos estén eh, juntos y se, se quieran mutuamente, me parece que le hace bien a la, a la profesión también. Son gente de fútbol y me parece que esa gente hay que cuidarla. Eh, y gente honrada también, o sea, uno, uno lo, uno lo que ve de Ricardo Humor, siempre ha sido un caballero eh, como presidente de la FPL y tampoco no quería no, no querí volver a, a ser presidente. No, no, no, porque están más de, no, más de afuera de Ricardo, ha puesto a sus hijos a, a trabajar sí. en O'Higgins, están trabajando uno de sus hijos que está como. No sé qué cargo tiene, pero que es el, el, el, la, la cara visible de O'Higgins. Ricardo está un poco más de, de, de costado. Sí. Y Marcelo, que tiene gente también trabajando ahí, lo tiene a su papá y todo, pero... a honroso. No, no creo, que le, no creo que le interese el tema de, de, de, de ser primero, de figurar de esa forma. Oye, Marcelito, bueno, yo sé que tú estás bien ligado al club social de Colo-Colo. Nunca te han ofrecido ser presidente de Colo-Colo o -Colo, algún cargo, así como el que tiene Harold magnícolo o el que tiene Marcelo Espina, que yo sé que es muy amigo tuyo también. Sí, sí, muchas veces Sí, eh, tuve las posibilidades Pero yo digo siempre Yo ahora he tenido una, una relación Un poco más cercana con Aníbal Mosa sí. Que me parece que De los últimos presidentes Es el que Dentro de todo eh, Tiene ganas de hacer cosas Por, por los colocolinos eh, No tengo una buena relación Con Blanco y Negro, nunca la he tenido sí, o sea. O sea, Trabajar para Blanco y Negro eh, no lo veo, no lo veo muy, eh, muy factible sí para el lado del club social que yo siempre he estado ligado al club social, siempre sí. hago cosas, siempre he hecho cosas y el día de mañana quizás sí. lo que pasa es que a mí me encantaría ser presidente de Colo Colo, pero en la medida que Colo Colo vuelva a ser club social ¿no? vuelva a ser socio como era antes uh -huh. Oye Marcelito, ¿cuántos años ya en Chile? ¿Cuánto tiempo ya hay en Chile ya? Llevo tre treinta y. treinta y dos. Me vine Alto, a los dos. Vine a los dos años. <risa> sí, claro. Bueno, saquen con, la con, cuenta. Con, saquen con, la hoy, cuenta. Mire, hoy estamos viendo una foto tuya ahí que está con el, con el torso desnudo, con la foto que tenéis. Parecís de treinta también. Sí, se fue Cumplo cincuenta y cuatro ahora. ¿Cuánto tenéis? Cumplo 54 en enero Sí, pues sí, yo siempre sé, yo sé, lo molestaba Marcelo porque está de cumpleaños el primero de enero, weón, puta la fecha mala, weón Mala, mala, mala, no venía nadie al cumpleaños mío Nadie y Nunca po, nunca te han hecho regalo ¿Qué? Te voy a contar algo, yo tenía que llamar por teléfono a mi amigo para que ¿Ya? vengan a mi cumpleaños Qué es triste. Es triste esa weón, triste Y no venía. no nadie. venía nadie No venía nadie <risa> yo siempre lo, a, al gran Gustavo Huerta, gran amigo mío, bueno también tú, tú también trabajas con él y amigo tuyo. Gustavo Huerta está en cumpleaños en el verano, no me acuerdo qué fecha. Y un tiempo que nos juntábamos mucho, trabajábamos juntos, me invitó a su cumpleaños eh, al departamento. Vivía, todavía vivía con, la, vivía con los papás. <risa> Oye, era el medio cumpleaños con garzones, con toda la gente. hacer una fiesta para 40 personas y llegué yo. Y Gonzalo Ramírez, lo único que... Sí, <ríe> no. Cada, cada, vez que, cada vez que nos vemos con Gustavo, yo lo huevo por eso. Oye, es el cumpleaños. Habían más garzones que, que, que invitados. A los garzones los lo lo mandó a cambiar de ropa de civil para que parezcan invitados. <ríe> oh, Dios, no, pero son, son fechas complicadas, pero la, la, la tuya era el primero de enero. ¿Y a quién hora naciste, Marcelito? Una y cuarto, de la madrugada. Ah, o sea, ese año no hubo, no, hubo, no hubo abrazo, año nuevo, nada en tu familia, todo de los No, mi, mi, mamá, mi mamá se descompuso como doce y media. ¿Ya? Después, de, después del brindis. ¿Ya? Eh, y la, la llevaron a la clínica y ahí nací. Al tiro. Marcelo, tú, bueno, tú tienes más sí. hermano, pero eres el menor, el mayor. ¿qué, ¿Qué número eres? Soy el menor, tengo uno más grande que vive acá también, Alejandro. Sí, sí, sí. Oye, o sea, el, rega, el regalón. Oye, Marcelito, bueno, estos ocho años ya se van a cumplir el 30 años de, de, de, de dentro de, la, de las Copas de los Clubes, quizás la más importante, aunque la sudamericana también es importante <ríe> por los chunchos. Sí, por supuesto. <ríe> Oye, el de la Libertadores. Me imagino que es el ícono más grande en tu carrera, ¿no? La felicidad más grande que tuviste. Sí, fue... Sí, uno empezó a dimensionarlo después, ¿no? En ese momento quizá uno no... Nos sentíamos quizás eh, tan, tan arriba que, que uno pensaba que iba a jugar la final todos los años, ¿no? O que iba a salir campeón todos los años. Es lo que queríamos. Pero después con el correr del tiempo empezamos a dimensionar. Yo creo que, la, que las cosas hay que festejarlas, ¿no? Me parece. Sí. Sobre todo en un país como, como Chile. Tanto en la Copa Libertadores de Colo Colo como en la Sudamericana de la U. A mí me parece que son... son eh, hitos que, que, que no estamos acostumbrados a vivir y que me parece que no tiene nada de malo festejarlo, y el año que viene se cumplen 30 años y, 30 bueno, años. Sí. y este año como, como nunca por intermedio de Miguel Ramírez eh, nos, nos hemos juntado todos por Zoom, nos estamos juntando toda la semana bueno. con todo el plantel del 91 y tenemos la idea de hacer una fiesta grande el año que viene el Qué 5 de bueno. junio Qué bonito. Así que ojalá que se pueda que estemos todos mejor y que se pueda dar. Oye, Miguel Ramírez, gran tipo. Yo tuve la suerte cuando yo fui al Mundial de Francia en 98 eh, a, a cubrirlo por el canal 13. Me dice muy amigo Miguel Ramírez. Gran, gran, bueno, gran bien, tipo. Bien, muy buena onda. También, sí. con su, bueno, al estilo Artichoto, con su buena pinta. Weón, allá en Francia, weón, pss, la francesa andaba loca por calla, por, por, por calla, calla, calla aquí, <ríe> Porque en, ese, en esa época, a diferencia de ahora, los noteros, como yo, nosotros compartíamos mucho, viajábamos sí, yo manera, sé. los jugadores, no me estábamos me en los acuerdo. mismos hoteles. Yo me hablé con, con Marcelo, o sea, con, con Cheito Ramírez, salíamos de compras juntos, ¿cachai? Porque sí. la selección llegó como un mes antes. entonces salíamos de compras, caminábamos por la O sea, era muy cercana la relación entre los periodistas y, y los, los noteros, en mi caso, con los jugadores. ¿Tenemos más preguntas? A ver, me la solo Dale. Ya. ¿Pero qué le, le hace? Gonzalo Gonzalito Mieto, Gonzalo Vea, Mieto. Ah, buenas preguntas, de fan de Marcelo. Marcelito, bueno, eh, sí. por tu paso por la Universidad Católica y hace poquitos días se conmemoró lamentablemente la muerte de Raimundo, eres 25 años. ¿Cómo fue tu experiencia y qué opinas de todo lo que pasó? Me ¿Pas opinar cuál fue el sentimiento, que fue muy duro eso. Bueno, Raimundo, cada vez que pienso en Raimundo... Eh, está en los dos extremos ¿no? de, de infinita felicidad y de infinita tristeza eh, porque conocer a Raimundo como compañero fue fue una, gratísimo eh, en realidad sorprendido totalmente de lo que fue como persona, como compañero como jugador eh, un chico que quizás no hablaba mucho pero que te lo demostraba por otra forma Uh -huh. eh, por actos, por, acto, por, por gestos, por un montón de cosas y, y bueno, y después tuve la desgracia de, de poder estar en, en, en el mismo lugar donde le pasó el accidente ¿no? eh, yo viajé con, con el plantel a Costa Rica y, y bueno, en un momento que, que no quisiera recordar nunca en mi vida que estuve meses sin poder dormir ¡Uy! Uh -huh. Pero que, que lamentable, ¿no? Lamentable lo que le pasó a, a Raimundo y... Pero quedó en el recuerdo de todo, dentro del corazón y todo. Yo lo recuerdo con, con, con muchísimo afecto, con muchísimo cariño. Durísimo. El otro día veía las imágenes, reportaje de Ricardo Lunari, otro cercano a Raimundo, su familia. Incluso mostrar la imagen cuando vienen saliendo de la iglesia. Tú eras uno de los que llevaba la, la urna de, de, de Raimundo. Sí. Hmm. Es muy fuerte y todo eso. Yo, por experiencia de la vida, yo he tenido dos amigos que se han suicidado y uno también se siente hasta culpable de repente. No sé si te pasó a ti Marcelo, que uno dice, ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo ayudé? Yo sé que son inmanejables para uno, pero es una sensación de angustia muy grande. ¿no es cierto, amigo? Bueno, yo, yo desde, desde chico que, que, tengo el, el, que tengo el mismo problema y que lo he... Que, que me lo he tratado y me lo sigo tratando y es un tema de nunca acabar Y, y que uno lleva una mochila, uno, la vida cuesta el triple de lo que le cuesta a cualquier persona eh, Uno no se puede relajar con un tema así Y lamentablemente nosotros no sabíamos lo que estaba viviendo Raimundo eh, Si no, quizás yo, que lo había vivido ya, quizás lo podía haber ayudado de mejor forma Siempre me hecho culpa un poco, ¿no? No, de, de poder haberlo ayudado un poco más, pero, pero que es, una, es, una, es un tema muy complejo, es de la depresión que uno no se lo desea a nadie, ¿no? porque hay que vivirlo para, para poder sentirlo. Hay que vivirlo y la gente a veces es muy injusta, bueno nosotros con Marcelo tuvimos tantas charlas en las mañanas en el gimnasio todos los días durante casi 10 años, viéndolo todos los días en, en su deportiva que hablamos de fútbol, de la vida todo, y también hablábamos de también tengo un problema depresivo, y lo conversamos, que no es fácil, a veces la gente es, tan, eh, es muy criticable. Es más el otro día cuando vino el reportaje de Raimundo Tupper, a una psicóloga, y decía que después de lo que pasó lamentablemente con Raimundo Tupper, eh, hubieron muchos análisis para los chilenos, porque de por sí cuando la gente se suicida, dicen, oye, oh, es porque estaba mal económicamente, porque se separó, porque ¿cachai? o estaba dedicado a, a las drogas o al alcohol, ¿cachai? Era, entonces fue como este un caso emblemático que Raimundo Tupper tenía todo para ser feliz era exitoso una linda familia le estaba yendo muy bien, buena facha entonces hay como un antes y un después o sea que no siempre el, el suicidio, la depresión es porque tengáis muchos problemas claro, sí eh, no tiene nada que ver eso claro. no tiene nada que ver eh, es un tema eh, fisiológico que le afecta a cualquier persona eh, al, al contrario, me parece que las personas que que menos eh, posibilidades puede llegar a tener, o que la gente cree que puede llegar a tener menos posibilidades de, de, de tener esta enfermedad, es la, la que más le afecta, porque en realidad todo el mundo te dice, bueno, pero ¿qué problema tienes si, si no tiene ningún problema, está bien económicamente, tiene buena familia, eh, tiene, claro. tiene facha, es peor, es peor porque uno se pone peor de esa forma, más presión. Eh, es más complicado. Tenemos más preguntas, más preguntas. Oye, Marcelo, nos está viendo mucha gente, me dice Faquín. La gente, bueno, es que la gente te quiere mucho, Marcelito, en serio. Ojalá. Este hombre es, in, es sintonía asegurada, weón. ¿eh? En serio, o sea, en serio. <risas> Se lo vamos a traer para acá, weón. Oye, ya. ¿Qué, ¿Cuál es la otra pregunta? Tírame la, Faquín, por digo Mira. A ver. ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta, Fakir? Pedro Pedro Vicencio nos pregunta, Marcelito, ¿qué tú ¿qué prefieres? ¿Un, jugador, un entrenador que fue futbolista o un entrenador que estudió mucho del fútbol y se preparó mucho? Eh, Me da la, la pregunta, ¿eh? pero yo creo que las dos son bueno, pues, responda él, perdón Voy a dar una respuesta más enredada todavía <risa> <risa> eh, tuyo, prefiero, <risa> prefiero un entrenador que jugó el fútbol y que estudie y que esté preparado Sí, pero bueno, se pueden hacer las dos cosas. Pero por supuesto. Claro, ahora también. Pero si Valio tengo Marceo, que elegir, si tengo que todo. elegir alguna de las dos, prefiero sí. un entrenador que estudie y que esté preparado. Mira, mira, mira. Y eso que tú fuiste futbolista, gran futbolista, y has sido entrenador. Prefiere, o sea, ¿por qué tú crees que realmente hay futbolistas que llegan solamente por el hecho de ser futbolistas y no se han preparado después, sí. porque sí, eh, sabían llegar, pero después hay que prepararse en el camino. ¿Cierto? Pero por supuesto, por supuesto, aparte el jugador, el jugador es inteligente, el jugador enseguida te saca la ficha y, y se da cuenta si uno sabe, si no sabe, si, si sabe hablar, si no sabe hablar, si estudió, si no estudió, el, el futbolista es muy, es muy asertivo en eso. Pero eso Marcelo ha cambiado harto, ¿eh? tú ya que llevas, bueno ya, ya tuviste mucho años en el fútbol, muchos años en esto de la, de la comunicación y el deporte, antes yo me acuerdo, no sé, con todo respeto, antes los entrenadores, además de, de la botella, vamos para adelante. ¿no? Eso fue cambiando en el tiempo, de con, más tag, con más técnica, con más charla, con más eh, sí. cosas precisas, la, bueno, los videos, todo eso, ha ido evolucionando. Sí, con eso no te alcanza ya, con el tema de ir para adelante o de, de vamos a ganar un, o vamos un a... motivador, claro. Sí, sí, no, ya no, no te alcanza más. Eh, es una de las cosas que quizás te suman pero que, hay que ahora hay que saber, hay que ser muy meticuloso, hay que prepararse. Yo digo que acá se habla mucho de que el fútbol chileno nos saca a futbolistas jóvenes, ¿no? como antes, que antes sí pasaba. Sí. Eh, hay, yo creo que hay muy poca capacitación en el fútbol chileno también. Eh, se capacita muy poco y sobre todo que el, también hablamos de que lo, por qué los técnicos chilenos no salen al exterior, ¿no? porque son muy pocos los que salen al exterior. Y yo creo muy que po va por ahí también, de tratar de no solo de de, de prepararse, de capacitarse, sino que también de las propuestas. Las propuestas son muy muy mezquinas de, de la mayoría de los técnicos chilenos. Yo Oye, en, eso, no sé, en eso es un tema que estamos muy al de porque bueno eso de los jugadores. Ahora ya hay muchos jugadores que juegan afuera, pero los entrenadores, ¿verdad? No, o sea bueno Manuel Pellegrini, Mario Salas que ahora salió a, a Perú nuevamente. Pero el resto, muy poco, o sea, nadie más, por. ¿no? Es sí, muy, sí, sí, muy... sí, es, es, es, es raro, porque en realidad eh, en el campeonato chileno yo creo que los lo mejores entrenadores en este momento son Miguel Ramírez y Ivo Basay. Buenos. Eh, están haciendo muy buena campaña, que sus propuestas son muy interesantes, más allá que quizás Miguel sí. en el último tiempo en Wander no le ha ido muy bien, pero el equipo juega bien. Eh, sí. Yo digo siempre: más allá de que no te vayas bien, uno tiene que ver la propuesta también. Y, y después hay propuestas muy mezquinas, como que sí. de repente los técnicos tratan de no perder para que no los echen, ¿no? Sí. sí bueno, es, bueno y, y por eso también hay tanto, y siempre como que reclaman que viene muy, mucho entrenador argentino de otras partes, pero tampoco, hay, hay, tampoco han surgido, bueno, o sea, no sé si bueno, o, o, o, o que te llame la atención entrenadores, entrenadores chilenos, hay muy poco O sea, hay, pero, pero con muy poca repercusión. Sí. Sí, yo digo que pasa por el tema de la propuesta, por ser un poco más atrevidos, por, por, por, por imponerse y por tratar de... Bueno, mira el caso de Bielsa, ¿no? Yo, yo tengo una... Yo, yo en realidad tengo una debilidad con, con Marcelo porque aparte de conocerlo, igual. Eh, a mí me encanta, me encanta, me encanta él como, como persona, como profesional, como técnico, porque uno dice, no, y no ganó mucho Bielsa. No, no ganó mucho porque él, él muere con la de él. Eh, él, él, él Él si tiene que cambiar algo para ganar No lo hace Porque en realidad eh, está, eh, está traicionando su, su esencia Sus principios Y eso quizás Porque él si podía haber cambiado Yo creo que podría haber ganado mucho más Si él hubiese cambiado sí. en, en el último momento De los campeonatos Como para terminar de cerrar eh, Su forma de ¿Sí? juego Y no lo ha hecho nunca y, pero mire como, mira cómo como ha sido respetado en todo el mundo. Es respetado, lo, lo adoran en todos lados donde estuvo, lo adoran. Es, es un fenómeno. Yo, yo, yo leí una entrevista, porque ahora como está la posibilidad de que se vaya a Barcelona, leí una entrevista que le hacían al, al presidente del LED comunitariano, eh, y o se nombraba la cantidad de marcas, de auspicios que encharon sí, la, sí. la cantidad de dinero. Y con todo respeto a los jugadores, eso es mucho por Marcelo Bell, o sea, es un fenómeno que un entrenador tenga sí. tan, tan, tanta repercusión, Marcelo. Eh, porque, porque él representa eh, primero la, la en, en realidad lo, lo ético y lo moral. Primero. Primero. Entonces, claro. si es un club serio, lo que a mí, a mí como presidente de un club me encantaría primero que, que el técnico. Tenga esos valores primero, primero. Y después, encima, si el equipo da espectáculo como lo ha dado en todo el lado donde estuvo, bueno, ¿qué mejor que eso, no? Pues yo no puedo exigirle a un. Porque el league, el año pasado no salió campeón, lo podían haber echado y sin embargo lo quisieron retener porque el equipo mereció mucho más de lo que, de lo que fue. Y lo, lo, lo bancaron y este año, en definitiva, tuvo, salió campeón y pudo subir a primera. Entonces digo, bueno. Eh, representa todos lo, los atributos que tiene que tener un, una persona, me parece. Bueno, y ahí también está el mérito de los dirigentes, porque aquí siempre se habla de procesos, de los procesos truncados, pero si también no le das la posibilidad, son muy exitistas. El otro día yo veía tu veía el programa, bueno, tu programa, el de SPN radio, que siempre lo veo, tú sabes que siempre lo sigo y me gusta mucho el fútbol, y estaba hablando del tema y me gustaba mucho la posición de Felipe Bianchi, que también como tú es, es admirador de, de Bielse, que decía que es como los antiguos profesores, más que un entrenador, es un profesor de, de la vida, Marcelo Bielsa, que sería aparte sí. del fútbol, eh, como que te enseña otras, otras cosas más allá del, del deporte. Sí, y bueno, uno escucha hablar del otro día, entrevistaban a, a un jugador del Atlético de Bilbao, que lo había tenido hace un par de años, y decía que lo que él había aprendido con Bielsa no lo había aprendido en toda su carrera. Y lo que Bielsa lo había exprimido a él y lo que había sacado de él no, lo, no se lo había sacado a nadie. nadie sí. Y no solo él, sino que uno escucha hablar a los jugadores, lo hemos escuchado hablar de los jugadores de la selección chilena también. Mm. Eh, eh, que, que en definitiva al mejor técnico que han tenido fue a él. Más allá de que quizás no ganaron y que ganaron con ¿Sí? otros técnicos. Eh, pero no, no todo, yo digo siempre que no todo es ganar. Eh, en la medida que los, los dirigentes piensen de esa forma... Eh, van a tomar en cuenta o van a, van a tener la necesidad de que, si el técnico, te vuelvo a repetir, tenga valores éticos, morales y el equipo juegue bien, no pasa por ganar. Los, los equipos igual quedan en la historia, más allá de que ganen o no ganen. Oye, bueno, de, eh, dentro de todo lo que suelen los jugadores, yo creo que lo único que no habla bien de, de, de, de Bielsa, perdón. Eh, Arturo Vidal, pero porque tuvo sí, un lo problema lo puntual y con, y con toda la razón, porque me acuerdo que una citación que hubo, eh, Vidal prefirió irse de vacaciones que echarla con la selección, y de ahí empezó como el problemilla, aunque después igual lo reintegró para el Mundial y todo. Pero sí. parece que Arturo ahí no, no aprendió la lección de que se equivocó y no por eso Marcelo, eh, o sea, Marcelo Bielsa va a ser un mal entrenador. Sí. sí, pues son experiencias propias, ¿viste? Yo creo que sí, eh, en ese sentido tuvo una experiencia mala y. Y, y lo, lo, se lo quedó Más o menos como se le cruzó En ese momento, pero Claro, salvo, salvo Arturo Vidal Después los demás hablan maravillas de él no Es un, es un gran tipo Oye, Marcelito, ¿viste la serie El Presidente, la de Hardware ¿En Amazon? La vi los primeros Los primeros tres minutos Y después no la vi más <risa> ah, no. Yo pensé que los primeros tres capítulos güey. <risa> No No y... <risa> No, vi, vi dos capítulos, dos capítulos, Pero no, no te gustó. Eh, la encuentro muy fantasiosa, eh, sí, sí. Eh, de, demasiado volcada hacia, el, hacia dejarlo en ridículo y, y no sé si todo lo que se ve en la serie pasó realmente, en ese sentido me, me pareció muy fantasiosa. Sí, incluso la, la, se, se, una de las principales, yo la vi, la, la mujer la mané es como, es como una caricatura, y uno, uno tampoco o sea, uno no sabe sí. lo que ha leído. Pero, pero claro, y hay cosas también, o sea, bueno, no es, no, no es producto de admiración de nadie, ja con todo, todo lo que hizo, pero en verdad creo que así como eh, su inicio, muy pobre así todo, es como tan sí. exagerado. No, no, fue. A mí me pareció muy exagerado. También eso, el tema de, de pasarse plata en los hoteles y todo eso. Eh, sí, po, un poco teniendo burco. cada uno su cuenta bancaria cómo van a andar llevando plata en efectivo en los hoteles, me pareció muy en muy sentido muy ridículo muy cuando ridículo. Claro, ¿no? le pasaban plata y, y venía con la plata como los traficantes aquí en la guata <risa> eh, no, no, no. <risa> muy exagerado el tema oye, pero nosotros, nosotros Marcelo reclamamos, bueno ya hace poco hemos tenido casos icónicos de la justicia aquí en Chile pero en Estados Unidos eh, Javi ya lleva cuántos años, como cuatro o cinco años Y todavía no lo juzgan tampoco por De vacaciones sí. Uy, si la hizo de oro Porque ya han eh, no. pasado mucho tiempo Bueno, aquí en Chile tampoco se ha jugado. ¿eh? Esa cuestión como que va ahí nomás Pero todavía no lo juzgan y cuánto tiempo yo ha pasado creo que no lo, Yo creo que no, no, no lo van a meter preso No lo sí. sé. Eh... Quizá le, le, le pongan una condena, pero, pero preso no lo, van a, no lo van a meter. Aparte está en Miami, está en Miami, en de la playa. <risa> eh, así cualquiera, ¿no? <risa> Buena justicia. Oye, Marcelo, bueno, vamos a hacer un poco la contingencia antes que, antes que nos vamos, que queda poquito tiempo ya. Eh, bueno, esta semana ha habido mucha, mucha, bueno, hace mucho tiempo que nosotros, hay, hay, hay mucha contingencia, hay mucho cambio en nuestro país. ¿Tú qué opinas acerca de lo, de, del 10%, de, de, la, de la devolución del 3% a la AFP? ¿De la AFP me, me imagino que estás de acuerdo? Yo no, yo digo que siempre que, que la gente pueda eh, tratar de, de tener en, en este momento, sobre todo de forma urgente, algo de plata, me parece bienvenido sea, ¿no? Eh, porque, porque uno puede llegar a decir, no, que después van a tener problemas. Pero después quizás el país esté en otro momento, la gente tenga no. más posibilidades de trabajar o tenga más posibilidades de, de, de rebuscársela. Ahora no puede. Ahora la gente necesita plata, necesita eh, lo que sea como para poder subsistir y me parece bienvenido. Ahora a mí me hubiese encantado que porque esta, esta es plata de la misma gente, ¿no? Sí, por... eh, sí. acá ¿no? Acá no le están regalando nada. Acá es una ah. plata que la gente trabajó y que la gente se tuvo que sacrificar para poder tenerla. A mí me hubiese gustado que esta misma plata la hubiese dado el gobierno. ¿no? Exacto. Como te vuelvo a repetir lo que dije antes, este gobierno, me parece que Chile, económicamente está más allá de todas las falencias que tiene, porque tiene muchas falencias y eso se, se ha desnudado de, a partir de octubre, es un país que está mejor económicamente o que tiene mayores reservas que los demás de Sudamérica. Sí. Y creo que el gobierno podía haber ayudado mucho más a la gente. Yo el otro día, bueno, hace mucho tiempo veía esta entrevista que dio Mujica, Pepe Mujica, el, el expresidente uruguayo, antes que pasara todo esta estallido social, que decía que, que, que Chile tenía una peor economía de las peores economías Sudamérica, y aquí saltamos todo, no, que como Chile tiene una... Y es verdad, porque nosotros para afuera hacíamos como hoy, oh, que Chile era el, el, uno de los países mejores de, de Sudamérica, sí. pero en la realidad el precio que vivía toda la gente que es Chile es muy caro. O sea, lo que se está viviendo en La clase media o la clase baja, la extrema pobreza, es muy fuerte. O sea, es una imagen vendedora de que Chile, ¡oh! El que se vive tan Pero para mucha gente es muy injusta la vida en este país. Sí. Sí, yo siempre, un amigo el otro día cuando empezó a pasar las cosas en octubre, me decía, tenía razón lo que nos decía. pues yo le decía, ojo que, que Chile es una burbuja, que hay... El, el 10% de la gente vive relativamente bien, y quizás estoy poniendo sí. un porcentaje mucho más grande de lo que es. Exacto. El, el 90% no vive bien, quizás no llega a fin de mes. Eh, acá la gente no se puede pagar un, una ISAPRE porque, porque las no. ISAPRE son carísimas. Eh, los hijos de, de, de la familia, de la mayoría de familias no pueden entrar a la universidad porque no se la pueden pagar. Entonces, ojo, eh, eh, eh, no es como te lo pintan. Eh, y yo le decía, ustedes vienen a Las Condes, vienen a Providencia, vienen a Vitacura, pero si salen a 10 kilómetros a la periferia, es otro Chile. otro y Chile Y, y ese, era, ese era mi discurso desde que llegué. Eh, entonces, no, era la, no es la realidad como te la pintan, ¿no? Eh, y es lo que pasó, en definitiva, al final tuvo que eh, explotar, eh, la gente explotó. Oye, Marcelito, yo sé que, tú, yo, tú sé que yo soy muy seguido, aparte de amigo, soy muy seguidor tuyo, siempre te veo en tus programas, tus opiniones, o las cosas que haces en vivo, o sea, de las redes sociales, tienes mu mucha, pero mucha, mucha, mucha conciencia social, o sea, yo me di cuenta, tengo un discurso mucha, que me encanta a mí. ¿Nunca te lo ofrecido meterte en la política, algún cargo de concejal, alcalde, diputado? ¿Te gustaría algún día? No, a mí me, gust me gustaría aportar, pero no me gustaría tener algún cargo. Sí, me han claro. ofrecido. Me han ofrecido sí, de los dos lados. De los dos mira. lados. Eh, de un lado no trabajaría jamás. Del otro sí. Pero... Pero... Eh, sí. Pero, pero... mira, yo encantado de poder colaborar sobre todo en el tema de deporte para tratar de masificarlo y todo eso, me encantaría poder, poder colaborar con la gente. Y tengo conciencia social porque, porque yo vengo de una familia de clase media para abajo eh, de, yo crecí de esa forma, con, viéndolo a mi viejo trabajar de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y, y no llegar a fin de mes con el sueldo que ganaba entonces, ¿cómo no voy a tener conciencia social? si yo vengo de ahí, no me tengo que olvidar por más que yo he mejorado mi calidad de vida gracias al fútbol yo no me olvido de dónde vengo eh, y me parece que hay mucha gente que sí se olvida de dónde viene y, y, y bueno, que, que en definitiva no tiene esa conciencia por, por, por eso mismo. ¿no? Oye, Marcelito, bueno hay, bueno, hay varios jugadores, acá en la Florida, donde yo soy voluntario en la municipalidad, está de, de concejal Marcelo Zunino, y fue una de las mayorías, la gente lo quiere mucho, también bueno, se dedica dedicado sí. a lo del deporte, ha fomentado sí. eso. Yo creo que es súper varios líderes como tú, con un discurso claro, súper consecuente, serían un gran aporte. Ahora, yo creo que claro, tú sí por este lado trabajaría, por este otro sí, pero yo creo que Marcelo, lo que viene a futuro, yo creo que más que uno trabaja, trabaja trabajar por los chilenos, o sea, bueno, ojalá que la política, está, la política es tan egoísta, Marcelo, porque si hay un gobierno de derecha, el de izquierda lo único que hace es tirarle caca, si al revés, la misma cuestión, o sea, ¿cómo va a ser que todo lo de los sea malo? Y viceversa, ¿cachai? Es un egoísmo muy grande, entonces sale un gobierno, todo de nuevo, y la gente va sufriendo todos los cambios, entonces, sí. ese egoísmo no vamos a crecer nunca como país, sí. ¿sí? Sí, yo creo, que va más allá, yo creo que va más allá por las personas ¿eh? que, que por los gobiernos. Sí. Yo, por ejemplo, si hay alguien de derecha que respeto muchísimo y que yo sé que trabaja por la gente y que ha hecho muchísimas cosas porque yo lo he vivido, fue el Coteo Sandor. Bien. Eh, en y quizás, hay gente que, quizás hay gente que no le guste, ¿no? Pero pero yo lo he vivido en carne propia porque he, lo he acompañado a él cuando yo era jugador de fútbol en, a Puente Alto, a poblaciones de Puente Alto, y vi con mis propios ojos lo que lo quería la gente, porque Puente Alto ha hecho muchísimas cosas, él por Puente Alto, después por Pirque. Sí, pues. y yo digo, bueno, yo, todos saben que yo no comulgo mucho con la derecha, pero digo, si uno tiene que reconocer a la gente que ha hecho cosas, Exacto. parece que va, va por las personas más que por, por el partido ¿no? A mí me pasa lo mismo, Marcelo, yo nunca en mi vida he votado por un candidato de, de ninguna cosa por de derecha, siempre, o de la, de, la, del PP, de la Partido de la Democracia, el PPD, o la Norte, todo esto, nunca, nunca, nunca, nunca, ni nada sí. na, nada na. y en la Florida, en la comunidad que yo viví, que vivo ahora, que viví mucho tiempo de chico, que ahora volví a vivir a la Florida, eh, el, el alcalde es Rodolfo Carter y yo te lo juro que en las próximas elecciones voy a votar por si sale, si va acá, voy a votar. Y le reconozco todo. El y yo estoy agradecido de, que, de ser voluntario en la Florida y con un alcalde como Carter. que sí. Bueno, ahora es ahora independiente, pero era UDI, era derecha. Porque uno en el fondo vota por las personas. Y de repente uno también claro. es injusto. ¿eh? Porque uno dice, ah, todos no, los de derecha son todos fachos, no. opinochetistas, ¿cachai? Pero no es así. ¿no? Hay, hay que reconocer también a la gente buena y Carter es un excelente alcalde. Sí, yo creo que hay que diferenciar el tema eh, eh, pero, pero bueno ¿viste? Ahí el, el tema de, de, de los polos está muy diferenciado en Chile sin duda hay mucha, sí. hay mucha, eh, en ese sentido hay mucho quiebre entre, entre uno y otro pero, bueno. pero te vuelvo a repetir, yo creo que acá hay que diferenciar quizás hay muy pocos casos pero hay que diferenciarlos y tratar de, de, de ver cómo se manejan ¿no? cómo se han manejado con el tiempo y lo que, sobre todo lo que opina la gente de ellos ¿no? sí, pues eso es importante, yo jugando harto en la calle, la gente, el, el, en el caso de Rodolfo Carto, lo quiere mucho, me he fijado mucho que el, el, lo, los funcionarios de la municipalidad también lo quieren, porque no es fácil ser jefe en ninguna parte, que es por sí no. los funcionarios siempre o los empleados siempre pelan al jefe. Entonces eso me llamaba ah. mucha atención. Marcelito, eh, a futuro, vamos a seguir dedicados a, a las comunicaciones, imagino. ¿Entrenador nunca más? ¿No, no, no lo tenía en tus planes? Mira, an antes decía nunca más. Yo creo ah, que habrás... ahora. Sí, la palabra nunca me parece que hay que sacarla porque quizá el día de mañana me levanto con ganas de entrenar y, y vuelva a entrenar. Eh... Tenemos una pregunta, no. ya, la última pregunta te digo, dale, dale, Fakir. ¿Quién la hace? ¿Ya, Gonzalito? Marcelito, Gonzalito pregunta ¿qué piensa del fútbol eh, femenino nacional y del, y del creciente desarrollo que ha tenido, que ha sido mucho, mucho, mucho? ¿eh? ¿Te gusta el fútbol de las mujeres? Me imagino que sí. Sí, me gusta. Sí, sí, sí. Yo creo que, que es totalmente válido y, y me parece que debería eh, llamar mucho la atención o tratar de prestarle mucho más atención de parte de la NFP. Eh, el fútbol eh, femenino en Chile ha mejorado, pero a nivel mundial eh, estamos muy abajo de lo que es el fútbol femenino en, en Europa o en Estados Unidos. Eh, pero debería mejorar mucho más. Yo creo que debería tener mucha más pantalla, mucho más auspicio como para poder desarrollarse y tratar de prestarle más atención, que eso es lo que me parece requiere, ¿no? Ser mucho más profesional de lo que es. Oye, Marcelo, de, de, de mujeres, me imagino el, el, el, todo el movimiento feminista que hay. Eh, ha hecho un gran cambio, me imagino que estás de acuerdo, ¿te gusta que las mujeres sean más empoderadas y que se respete para las mujeres? Porque la, la vida y los hombres hemos sido muy injustos en muchas veces con las mujeres. Sí, sí, eh, la verdad es que no todos nacimos en un mundo extremadamente machista, ¿no? Exacto. Y sobre, sobre todo los que el otro día los conversaba con mis hijos, porque uno con, con una cierta edad sigue teniendo pensamientos a veces un poco retrógrados, ¿no? pero ellos, sobre todo las generaciones que vienen, tienen otra mentalidad. Eh, nacieron, están eh, creciendo en un mundo eh, más igualitario, eh, menos machista, y me parece que eso hace bien, hace bien para todos. A mí me parece que la mujer está en el mismo nivel del hombre, inclusive en algunos cargos muy superior, y, y se merece el empoderamiento que están teniendo, sin duda. Oye, Marcelito, bueno, ha sido una conversión Ay, después. Mira, yo lo único que quiero descatar que para mí, bueno, ojalá que sigamos siendo amigos mucho más año, yo creo que se va a hacer así, porque tenemos muchas cosas en común, este, en serio, no porque lo tengamos acá, Marcelo, es un gran hombre, o sea, pero un hombre de verdad, en todos los sentidos, mucho más que un superdeportista, un tipo, pero increíble, muy buena onda, muy cariñoso. Eh, para, mí fueron, para mí era un sueño hacer todos los días deporte con Marcelo Bartichotto, porque yo soy futbolero de nacimiento, y me gusta el fútbol, más allá de ser, bueno, a veces coincidíamos en el gimnasio con Marcelo y hacía deporte con Marcelo y con Suleman Varga, y para mí Varga, es mi máximo ídolo azul. Entonces fueron años muy, muy, muy lindo. Yo le agradezco por toda la amistad que me, que me ha tenido, por todo el cariño, siempre hemos conversado mucho, así que te deseamos lo mejor, Marcelo, en tu vida, te lo mereces y, y que esté todo bien por tu familia y todo tu entorno, amigo mío. Bueno, qué buen gusto de conversar contigo, de poder hablar, me sentí muy cómodo, hablamos, tocamos todos los temas, yo también te quiero mucho, te aprendí a conocer, uno a veces, eh, a, sobre todo a la gente que, que es conocida y que sale en pantalla, eh, la conoce realmente por lo que hace, ¿no? no por lo que es, y la verdad que así como se te ve a vos, sos, sos igual, así que te, te, te quiero mucho y vamos a estar en contacto siempre, como hemos estado. Oye, y para mañana queremos anunciar, porque, mira, Marcelito, mañana estoy de cumpleaños, cumplo 54 años, sí, y mira, mañana mira. tenemos de invitada a la Carmen Gloria Arroyo, la jueza, que también está de cumpleaños el mismo día, así que mañana para que a nos, nos vean todos los bachalupas, tenemos doble cumpleaños, en mayo, bueno, tengo una gran amistad con la Carmen Gloria, hemos celebrado me me va el cumpleaños mañana, si sí me va a juzgar, sí, me <ríe> decir Caso, eso no. Y que para los muchachos los tenemos, los hemos invitado todos a estar en el programa Acá en los celebrando mi cumpleaños y el de ya. para decirme, me, me cayó el, el tampado. De espérame un segundo para decirte chao por lo menos. En un segundo, en un segundo para decirles chao Ay, me pasa lo mismo. ¿Marcelito, me escucha? Sí, ahora muy bien. Ya, ahora sí me despido como corresponde. Gracias, Marcelito, mucha suerte, éxito en ESPN Radio, en la, bueno, en la radio también, y en todos tus proyectos, amigos, te queremos mucho. Suerte, Marcelito. Pues, gracias. gracias a ustedes. Mucho éxito, que les vaya bien. Chao, Marcelito, gracias. Chao, Fakir. Okay. Chao, muchachos, nos vemos mañana con más UPA, Chalupa. Chao, amigos.